Los diputados del Congreso de Puebla aprobaron castigar hasta con cinco años de prisión a los notarios públicos que simulen operaciones bancarias, no especifiquen sus formas de cobro, omitan sus responsabilidades o no paguen impuestos. Con 25 votos a favor y dos abstenciones, los legisladores avalaron la propuesta que el gobernador Miguel Barbosa Huerta envió el pasado 9 de junio, con lo que pidió reformar la ley de notariado y el Código Penal del Estado de Puebla. Se añadió la fracción vigésima primera del artículo 112 a la ley del notariado, con lo que se sancionará la conducta de aquellos notarios que omitan señalar la manera de pago de la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. Además, con los cambios al artículo 242, se frenaron las acciones simuladas, pues no se podrá condicionar la autorización de algún lugar o servicio argumentando la falta de pagos, ya que todos los movimientos bancarios deberán estar declarados. También se sancionará de 1 a 5 años de prisión y multa que va desde 9.622 pesos hasta los 48.110 pesos a los notarios que no desempeñen personalmente sus funciones y su actividad notarial. En entrevista, la diputada Mónica Silva Ruiz aseguró que la aprobación de esta ley no es para castigar a los notarios, sino para mejorar el servicio del notariado.